Buenas gente, hoy os traigo una noticia un poco preocupante. Es posible que alguno de vosotros también os haya afectado. Y es que si desde el 2021 os habéis sacado la licencia con aerocámaras, tenéis que saber que ha habido una irregularidad en ese ámbito, por lo que es posible que tengáis que repetir el examen. Os pongo en contexto. Resulta que Aerocámaras, que para quien no lo conozca, es una empresa española referente en el mundo de los drones, que entre muchas de sus actividades se dedican a formar pilotos. Desde el año 2021 hasta ahora ha habido cierta irregularidad en esas formaciones. En concreto, la parte práctica de la categoría específica. Es posible que si os habéis sacado con ellos la licencia entre este periodo, tengáis que volver a reexaminaros. ¿Cómo irá la cosa? Por una parte, tendremos aerocámara. Se presupone que se pondrá en contacto con los distintos afectados y los ofrecerá volver a examinarse. Y, por otro lado, tenemos esos profesionales, los cuales les afecta directamente su trabajo diario, los cuales no pueden realizarlo por culpa de eso. Estas personas están montando grupos para denunciar de forma conjunta a aerocámara dado a los perjudicios que les está provocando por lo tanto tendríamos estas dos vías por una parte aerocámara contactará con nosotros presuponemos porque sería el curso habitual en estos casos y por otro lado tendríamos la vía en que la gente se está quejando en todo caso gente tanto si decidís por una vía o por la otra os vamos a dejar enlaces de interés en la descripción concretamente os vamos a dejar links a las noticias que están saliendo sobre estos, de cuál es la irregularidad que ha pasado, links para que os podáis unir al grupo de WhatsApp que se ha creado para poder tomar acciones legales contra Airocámara y el link a la propia página de Airocámara para poderos poner en contacto y saber si os ha afectado. En todo caso, espero no tener que ir dando noticias malas por el canal, pero gracias por pasaros y compartir este vídeo si conocéis a alguien que pueda estar afectado en esto. Nos vemos.